Itinerarius botanics butanics, arbustos y las anfiladisas rosmarinus officinalis, rumaní, istus albidus, stepa murrera, lavándula dentata, spigus pratilla, lavándula angustifolia, spigus, lavándula estrecha, cap das pitosporum tovira, pitospur, rosa S.P. Chiracanta, Chotinia, Arbos, Arbutus unedo, Chotinia parpresia, Huestrincia fruticosa, Polidala mirtifolia, Ficus ben benjamina, Ficus benjamina, Ficus elastica, elástica. Niburnum y Communis. Mirdus comunis. Mortra. Niburus Rosa Sinensis Lantana Cámara. Vera Elis. Es nocturnum nocturno, nocturno. Yes, de la vida niña. Ya fruticans. no, no, spectabilis. no, Ticus comida, ticus tramador. Caflera arborícola, la chaclera. Sí, Campes púrpita, yasamí a Virginia.